Pati Navidad reconoce que el COVID-19 es real a esta altura de juego. Después que después que se está acabando ¿Sí? Por eso es que no nos sanamos. Bien. La actriz mexicana Pati Navidad reapareció en sus redes sociales luego de darse a conocer la noticia que estaba que está hospitalizada producto del COVID-19, Navidad quien desde el inicio de la pandemia decía que el virus no existía, negaba el uso de la mascarilla y de la vacuna, y resulta que el COVID le ha dado duro, y según dijo, por la mala me tocó comprobarlo. La cantante ha causado que sus comentarios a través de videos y publicaciones sobre su es, es, escepticismo hacia el virus sean sinónimo de controversias. En una ocasión, sus acciones le valieron... Que Twitter cerraba sus cuentas, incluso cuando ella volvió a hacer nuevas cuentas, como ocurrió a inicios de este año. Mu muchas como ella eh, le pasó esto: que no creían. Que no creían. Que después que pasaron por eso, un familiar fue que creyeron. Y, y, no, y algunos de los que no creyeron murieron a causa de eso, porque recordemos la, la influencia brasileña que, que, que sí. murió. De eso, de... y también la dominicana que vive o que, que murió aquí que vivía en Europa en Europa sí que nosotros lo hablamos aquí Se que... que ya la gente si, cuando sí. nos hablamos de eso ¿eh? sí, sí pero <risa> <risa> Yo no sí a pero, pero pero por, pero Se es quillao. una realidad o sea mucha gente que no está mucha, creyendo no dicen de todos, o sea. mucha gente mucha gente que no está creyendo en el COVID pues le está dando muy duro. Es que y algunos se mueren. Los lo que dicen públicamente, nosotros no queremos en el COVID, son la gente que le está dando más duro el COVID. No, los fanáticos de ella se quillan por la forma de como nosotros lo vimos, pero nosotros vimos una realidad. No creía. Entonces, esta gente salían a acabar en las redes sociales de que eso no estaba pasando, entonces mueren de eso. entonces Claro, no, porque es que, eh, ¿cómo? Es que ¿Usted cree que arriba, se van? Se van? Algo mundial se lo van a inventar. Ahora, si así jamás hubiera sido aquí, yo no. no es. Ahí sí no te decimos. Ahí yo no digo nada, sí, aquí, pero imagínate. En un país, aquí lo único que se han inventado fue la ticera dosis de, de vacuna. Pues en Nueva York la van a aplicar. ¿no? <risa> y en Chile la han aplicado <risa> también. Ya, no, la, oh, que este fue, yo vi que este fue el primer país que, que, que ponerse esa vacuna. <risa> que, ay, que, ay, y yo que la estaba la hablando de gusto. Ya es una realidad, ¿no? Porque es una realidad como quieras. Bueno. <risa> Tengo que ponérmela mañana yo. Eh, Tienen que ponértela. Oh. hay que poner, La sí, tercera, sí. Yo, me, yo poner. me la voy a poner en, en, a los seis meses por, por indicación sí, médica. Sí, se recomienda. Sí. Uh -huh. Ok, ¿Quién les recomienda? Uh -huh. Pero si me lo dicen, no, yo tengo mis médicos amigos, tú sabes. Sí. sí. Eh, pero, sí. pero, pero. A los, los médicos amigos le dijeron que se la pusiera. ¿Cómo <ríe> <seis> es? <meses. ríe> a los seis meses. A los seis meses. Por los brazos. <ríe> por. Porque yo me la puse ahora. Fue por el los brazos. Por. No, claro, donde más. Ah, ¿no? ah pues yo, me la, yo tengo que durar un sí. tiempo también para ponerme la tesis. Sí, sí, es, es lo más eh, sí, pero recomendable. Pero tú, yo tengo dos, yo tengo sí, dos. Sí, dos. pero sí, dos. tú es la salud mental tuya, que, que debe de durar o seis años y medio. ¿Cuánto? <risa> por tu salud mental. No, pero yo no estoy como salud mental. ¿eh? ¿Cómo, ¿Tú sabes que sí. tiene divareo? <risa> a ni yo iba a estar de cómo es salud mental, explico. Tiene divareo. Salud. Mira, tú lo saltaste, ¿cómo saludas a la gente allá en el hospital que no ve? Eh, también, también la, la gente, psicología, la gente, claro, psicología. psicología. Salud. Bien, se recordó de la gente de él. No claro. <risa> ¿Dónde iba a ser la cita? <risa> no, que un yo, saludo también a la seguridad del hospital, que, ven que, que han caído ahí, y, y ahí no, no ha tocado. Tú sabes, siempre en la familia hay, hay, hay a veces se le ve el avión a. Ah, porque no se te vaya. Ojalá <risa> que el <era Dios. risa> Si no va tú. <risa> Dijo, amable. Era, no era no, no, no, no entonces entonces repente. para que vean entonces ya retornando al tema Pati navidad la más reciente víctima verdad de sí la es. ignorancia ¿eh? es víctima de ignorancia Pati navidad exactamente así entonces qué pasa que al ser personalidades y hay gente que se dejan llevar por lo que dicen, es verdad, si ella lo dice porque es esto, porque tiene dinero, y asegura seguro averigua, y saben y le dicen, entonces no lo hacen, cuando esa persona pues, atraviesa y da su testimonio, ay mira sí, tómalo en serio, entonces te tiran después como habladora dos cosas te quedan, porque hace y después deshace entonces hay que tomarlo en cuenta eso siempre es el primero, que esto no es un relajo y si no empezamos a tomar medidas, no, vamos a estar en esto, ya hay que vivir, ahorita hay que vivir con esto. No, que estamos viviendo ya.